Hagamos un video rápido, rapidito, rapidito, porque tengo otros proyectos que grabé. Por eso me van a hacer todo con la misma remera. Nuevos integrantes de Riera. La verdad, si te, me preguntas a mí, si querés saber mi opinión, no me gusta del todo. ¿Por qué? Porque ya pierde la sensación, por así decirlo, pierde la magia o lo que sería Riera, que son cinco personajes. Pero vamos a hacerle un video introductorio para explicarte más o menos quiénes son. Pese a que no tenemos las seiyu, tenemos los nombres, un poquito de su presentación, su cumpleaños y la comida favorita. Te voy a ir explicando cada uno de los cinco personajes. Intenté hacer esto en short, pero no me gustó. <ríe> Sakurakoshi Kinako. Ella nació el 10 de abril. Su comida favorita serían las papas, las calabazas y el maíz. Así lo está traduciendo esto. Ella viene de... <música> Hokkaido. Ahí está. Viene de Hokkaido para presenciar lo que sería... Diera, para ver un poquito este tema del mundo de las Idols. Ella no es muy buena en eso, no tiene alguna, ninguna habilidad especial. Está haciendo todo lo posible para hacerse un... un Idol. Así lo dice. Yoneme Mei nació el 29 de Octubre. La comida favorita serían los arándanos, los soufflés y los Parfait. O sea, eso que comió Sumire, que hacía así, todo para los, todos los ojos. Bueno, algo así. No le gusta que la miren tanto. Desde, desde chiquita, que, no, que le molestan por su... Acá dice por su vista, pero yo creo que es por cómo se ve o algo así. Estoy usando el Google Traductor, no me da mucho caso. Así que no estaba muy convencida en esto de ir a una escuela de idols. No pensó que fuera la persona calificada para hacer todo esto, pero le terminó gustando. Así que se une a Ariera Wakana Shiki es la que va a suplantar a Tang. Esta va a ser mi nueva favorita, por cómo se ve, básicamente. Se parece a su cuarta de High School DxD Nació el 17 de junio. Su comida favorita son los castaños de Mont Blanc. O sea, los castaños y el Mont Blanc. Cuidado, English. Francia, francés. verano, verano es cuando hace calor. A May le gustan las mariposas. No saben que es buena, no es nada buena en algo particular Le gusta esto, lo de los experimentos, la ciencia Esto directamente per pertenece al club de ciencias Y en comparación a lo que sería Ariera le parece algo, un mundo muy aparte Muy diferente, no le gusta tanto el ruido, pero realmente le encantó Este... Esto de cantar con la gente, con todo Riera Así que... Vesto waifu O oh, tranquilamente, por mi posición, esta tendría que ser mi favorita Onitsuka Natsumi, o también llamada... ¿dónde está? Este... Oninatsu, o sea, Oni-Natsu, directamente, <ríe> o sea, Oninatsu, me gusta bastante Su cumpleaños es el 13 de agosto, Luke, su comida favorita sería la crema de nato Este, si mal no, no traduce mal Es una especie de youtuber, aunque no sé si es youtuber, youtuber, o algo así como para... Para... Como para no tener el, el copyright o algo así, pero puede ser de youtuber. Esta vez decidió hacer su debut como idol escolar. Dice su comida favorita, bebe todos los días, como yo, pero ella bebe directamente la, la crema de Nato. Este, piensa en un plan secreto para hacer que Heriera estalle. Obviamente no, no, no literal, no ak -ak bar, sino para que sean muchísimo más famosos, famosas. Así que si te gusta, suscríbete al canal y dale me gusta. No lo digo yo, lo dice, dice acá Si te gusta, suscríbete al canal y dale me gusta No, no, Posta lo dice así Es increíble Como digo, se pierde la ciencia de lo que es diera de cinco personajes Pero, obviamente, hay que quererlas Hay que apreciarlas Y vamos a apoyar a las nuevas sellos Aunque todavía no sabemos quiénes son O todavía no se filtró O por ahí ya se filtró y yo no lo, no lo sé Así que, bueno ¿Algo más que quiera decir? Sí, básicamente fueron a seguro O sea, van a ser que Shioriko, Lanshu y mía se vayan para que sean nueve otra vez la de Nishigasaki Les va a funcionar, vas a ver. Las van a mandar a la. la van a separar del grupo y van a ser nueve otra vez. O sea. <ríe> no me sorprendería. Porque es una fórmula que ya les, lo usaron varias veces. Y les sirve. Y nosotros compramos. Y a nosotros nos gusta. Vamos a estar. ¿Estamos de acuerdo actualmente con que sean nueve de Heriera? No del todo. O capaz que algunos se sí aceptaron precisamente. de, de primeras. Pero vamos a ver cómo lo llevan. Si lo llevan bien, perfecto. Si no, mal. ¿Por qué? Porque no nos terminaron de explicar mucho de la historia de las chicas de Heriera. Y ya no meten cinco personajes más. Eso no está bien. Lantis, la con... No se sabría decir si me gusta o que no, pero bueno. ¡Ay, me crecimos! ¡Ah!